Hola a todos, mi nombre es Sid7. En este video tutorial les voy a enseñar a utilizar el protocolo BitTorrent. Vamos a descargar el sistema operativo Ubuntu mediante este protocolo. Para empezar eh, voy a explicar qué es BitTorrent. Bueno, es un protocolo diseñado para el intercambio de archivos peer-to-peer. -peer. En español sería red de pares sobre Internet. Es, eh, es uno de los protocolos más utilizados para la transferencia grande de archivos. Lo primero que vamos a necesitar eh, es un cliente BitTorrent el cliente más popular es uTorrent que lo vamos a descargar abrimos nuestro explorador www.utorrent.com hacemos clic en el botón obtener uTorrent Van a aparecer dos versiones: la gratuita y la plus. Seleccionamos la gratuita y ahora el setup de uTorrent se está descargando. Cuando la descarga finalice, lo ejecutamos. Les va a aparecer una advertencia de seguridad. Le damos el botón ejecutar. y comenzó, eh, se abrió el wizard a la primera ventana le damos es una bienvenida, le damos next esto es una advertencia sobre scams online, le damos next I agree acá podemos elegir un par de opciones, como la ubicación en donde queremos que se instale el programa eh, lo dejamos tal cual está eh, voy a seleccionar eh, esta opción Start UTurn on Windows Startup porque no quiero que comience cuando que se inicie cuando Windows se está iniciando. Next, esto es música gratis. Vamos a seleccionarlo. Next, esto es una eh, browser bar que es opcional, así que vamos a seleccionarla. Next, y esto es publicidad. Para instalar otro software, le vamos a dar a seleccionar Decline y Finish. Bien, nuestro cliente se acaba de instalar eh, y ya está corriendo. Obviamente, no tenemos ningún torrent eh, agregado por ahora. Lo que vamos a hacer es eh, buscar, como había dicho en el principio del tutorial. Buscar eh, eh, un, el sistema operativo Ubuntu en, en un motor de búsqueda que utilizo yo, que para mí es uno de los mejores, torrentz.com. En el buscador, en este caso, vamos a buscar Ubuntu. Tengan cuidado con. Eh, podríamos estar buscando cualquier cosa, ¿no? En el, en el de, por ejemplo, estoy, estoy buscando Ubuntu como para descargar algo Pero se, este, este buscador puede encontrar cualquier cosa, cualquier tipo de software Bien, eh, tengan cuidado con estos primeros tres links que dicen Sponsored, son falsos Son virus eh, hay, que darle, hay que mirar eh, la, la lista de abajo, que es esta en este caso vamos a seleccionar el primer resultado que tiene, tiene muchos peers que es bueno para a tener una buena descarga y de acá necesitamos seleccionar la fuente en este caso vamos a seleccionar kickaxtorrents.com acá podemos ver la cantidad de seeders y leechers que tiene y la reputación del archivo eh, este Siempre es bueno mirar esto eh, fíjate, Fíjense que eh, este archivo tiene una buena reputación Más 132 contra eh, menos 14 negativos O sea que eh, el, eso significa que el archivo es bueno, ¿no? que está saludable el torrent se, se va a abrir publicidad, la cerramos Bien ahora lo que vamos a hacer es hacer clic en download torrent a este botón no lo presionen hay que presionar download torrent le hacemos clic y acá abajo nos muestra que se descargó nuestro archivo .torrent bien, lo ejecutamos y el archivo se va a abrir con eh, nuestro cliente de torrent que en este caso es uTorrent que acabamos de instalar va a aparecer esta ventana que se llama add new torrent acá salen un par de opciones eh, por ejemplo, acá los si el torrent contiene varios archivos va a salir una lista de los archivos que contienen pueden verificar si es lo que quieren bajar pueden deseleccionar o dejar todo seleccionado en el caso de que quieran bajar todo en este caso, bueno, es un solo archivo así que sale solamente el punto ISO de Ubuntu eh, la ubicación, donde se va a bajar el nombre en fin, lo vamos a dejar así y vamos a darle OK Ahora nuestro torrent se agregó a la lista de descargas, en esta lista podemos ver eh, información útil como el tamaño que tiene el archivo, el estado que en este momento se encuentra descargándose, el porcentaje en el que va, eh, la, salud del archivo, la salud del torrent, perdón, eh, la de velocidad de descarga, la velocidad de subida y el tiempo estimado que va a tardar en descargarse con por ejemplo en, a esta velocidad, que son 100, aproximadamente 150 KB por segundo eh, se va a terminar de descargar en 2 horas y 20 minutos bien, una vez que el torrent se, des, se terminó de descargar acá nos falta mucho porque es un archivo pesado pero una vez que el torrent se terminó de descargar pueden hacer clic derecho sobre la entrada y si seleccionan esta opción, que es Open Containing Folder aquí le damos a Continue. Acá en esta carpeta es donde se están, van a ubicar los torrents que descargamos. Acá lo podemos ver el archivo, pero obviamente no lo podemos utilizar todavía porque se está descargando en este momento. Bueno, eso es todo. Espero que les haya servido. Pueden suscribirse a mi canal de YouTube para más tutoriales. Les dejo un saludo. Hasta luego.